La mujer mía no me quiere. Entonces, por yo me voy a vivir. yo no. morirme. Así expresa Juan Berroa, quien intentó acabar con su vida ingiriendo una sustancia hace momento desconocida. Afirma claramente no tiene sentido su existencia, reiterando en varias ocasiones que su pareja no le quiere. Pues ni, yo no hago nada en el mundo vivo, sin mamá ni papá, ni amigo ni un hijo que yo tenga.